En el día de hoy se superan las 2 millones de personas, dos millones de santafesinas y santafesinos vacunados con dos dosis. Eh, la verdad que es un enorme, una enorme tarea, un enorme trabajo hecho en toda, en toda la provincia. El agradecimiento en primer lugar a, a la tarea de cada uno de los vacunadores y vacunadoras a quienes realizan las tareas administrativas en el apoyo a, a ellos, porque la verdad que se ha podido en un corto plazo eh, llegar ya a, a dos personas con un nivel de, de protección eh, muy importante y con una tarea que merece, eh, recibe y queremos trasladarle permanentemente a ellos el reconocimiento y el agradecimiento que la gente nos hace llegar por el trato recibido. Eh, en segundo lugar, eh, todas estas vacunas, ni bien llegan a la Argentina eh, con la gestión del Gobierno Nacional, llegan a nuestra provincia y se despliega una logística importante que nos ha permitido esto. Eh, allí hay una enorme tarea eh, del Ministerio a cargo de, de Sonia Martorano, de todo su, su equipo de desarrollo social, para ayudar en la instancia de logística fundamentalmente en los dos grandes vacunatorios, los de mayor número que son Rosario y Santa Fe, y esto es lo que nos ha posibilitado vacunar feriados, vacunar sábados, vacunar domingo, eh, tener esta cantidad de, de santafesinos y santafesinos protegidos. Queremos, queremos seguir, queremos que nos ayude. La provincia ha tenido un alto eh, porcentaje de gente eh, que se ha inscrito en el registro. Más del 90%, eso habla a las claras eh, de la voluntad de los santafesinos de vacunarse, eh, de, de recibir esta instancia de, de protección y ayúdennos en el mensaje a que no quede nadie. Yo creo que a esta altura no es que haya alguien que no esté avisado. Eh, algunos lugares, hasta en los más alejados eh, y donde por allí, por instancias de comunicación, de no acceso, de gente que no. Eh, que está en parajes eh, más alejados, estamos llegando con Cancino, que es eh, la vacuna canadiense-china, de, de una sola dosis, y lo estamos haciendo porque son personas eh, o en situación de calle eh, o, o en lugares muy alejados donde no hay un contacto. O sea, lo, lo vemos una vez, se van vacunados. Eh, y ahí aprovechamos precisamente CanSino para, eh, para esa posibilidad. Tener eh, también que nos ayuden, les decía, en la difusión a que la vacuna realmente ha demostrado ser efectiva, eh, por lo cual que no haya temor alguno, eh, si alguno tenía alguna duda y demás, la efectividad está aprobada y está aprobada de todas, no es que una es mejor, una eh, tiene más respuesta que las otras, todas han mostrado realmente una capacidad de respuesta eh, importante, por eso acercarse, eh, acercarse a vacunarse ya a esta altura, simplemente hay que acercarse o alguien que nos ayude a identificarlo para, para poder hacerlo.